Se trata de Andy Encarnación, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul a causa de herida por arma blanca, que la recibió en medio de un hecho ocurrido en el sector Los Jardines de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ella estaba llegando a la casa y cuando iba a abrir la puerta ahí mismo llegó un prófugo y lo saludó y le dio una la apuñalada. Y ella llamó a la mamá y la mamá traje al hospital.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 el, el hígado de que fue. Está delicado entonces. Está muy delicado el que dé la cara. Sí. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.